Aquí os hago una grabación de cómo podéis decorar la casa. Ponéis vela, antorcha, calabaza, las lápidas de ataúd que la hago yo con polipán. que voy a un sitio que me las dan todos los años y hago las lápidas. Y, y ahora vamos a entrar a ver la exorcista. Es una idea que os doy Aquí <ríe> Dan la vuelta Y catapum <ríe> La exorcista Como veis es súper Es muy fácil Es ¿eh? una cabeza de maniquí Maquillada bien Un camisón Relleno con almohada Un pantalón vaquero Relleno de toallas para que parezca que tiene piernas. Unas piernas de esas que se compra Los brazos los pillé para que no se cayeran. Los pillé con una goma de pelo. ¿Veis? Está es impresionante. Y con las luces. Linternas, velas. Y las paredes pues procurar. Por ejemplo, aquí yo tenía lleno de herramientas. Pues yo puse este plástico negro y así los niños no pueden asadar a las herramientas que tengo aquí en la cochera. Y a la vez, pues le da el toque ese negro para poner la calabaza y todo, queda idea. Luego, aquí este es para tapar el trastero con el aire o cualquier golpe, siempre está. <risas> aquí está un palé. Norma y corriente, que yo le he puesto eh, pintura roja, una esqueleta no veas un esqueleto por aquí, que está saliendo por aquí por las piernas, le ponéis araña manos que parece que quiere salirse de su sitio, de ahí de dentro, monstruitos pequeños, ¿Veis? Tan sencillo como ese. Aquí no se aprecia que tiene, porque estoy con flash, pero tiene una luz por detrás. ¿Veis la luz que se ve por ahí? No sé si habéis grabado, a lo mejor ha salido mi dedo. Yo le pongo una linterna con celofán. Amarillo. Entonces le da un toque, eh, un color que parece más misterioso, más tenebre. Luego está mi maniquí donde yo cuelgo mis cosas de ganchillo, que esta vez no estamos allá, ¿no? Este es el señor para que te deje entrar a la sala del, del, del miedo. Ve, he jugado con esa linterna también para que enfoque a la exorcista. Mala linternita que he puesto ahí. Esta es una cabeza, es una máscara, que la rellené de polietano, un balón de fútbol, Salió el purétano por aquí y hice estos iris y los ojos como si tuvieran sartones, sangre. Y aquí está, es que la linterna se me ha apagado. Se ha apagado las pilas. Entonces la pongo aquí una linterna dentro y se refleja todo esto. Y se ve bastante... Da... Es repelente. Ahí subida a la escalera, intento poner también muchas linternas. Y ahí está ese que también hace el sonido. Espera, vamos a tirarle esto. ¿Ven? Cada vez que suben al baño o lo que sea, eso salta. Bueno, esta es mi última creación. Que aquí está la sombra. Y yo lo que os digo, la cortina la hice con bolsa de basura. ¿Vale? Y enfoco con este foco a mi última creación. Que ya ahora el tutorial de cómo se hace este monstruo que se llama la sombra. ¿Ves qué enorme? Eso lo hice en dos tardes. Es fácil de realizar. Ya os enseñaré un tutorial de cómo se hace. Es muy... a mí me encanta, me encanta mi criatura. Aquí son los fantasmas que se hacen con una botella y otra botella y una grande, que le ponéis cola, de, cola con agua y lo dejáis una noche entera y coge la forma. Y luego le metéis una linterna adentro y mira Esta, esa sí la he comprado, porque yo casi todo lo he hecho, pero... Anterior, antes los compraba, ¿no? Bueno, también he comprado algunos, ¿por qué no? Aquí el esqueleto es un disfraz, una cabeza que yo compré hace tiempo, un disfraz, le puso una manopla de otro disfraz y hice un ataúd de caja, y le puse por el etano alrededor. Ahí tenemos a, a nuestro del miedo. Pues ahí está con su linterna, ¿ves? Yo juego mucho con linterna. ¿Ves la linterna? Entonces, ahora porque tengo fla en esta grabación, pero si no tuviera fla lo vería y se ve todas las venas, la sangre de esa cabeza. Se ve desagradable. Tela. Pues toda esta pared que era blanca... Pues yo ten, compré tela 7 metros a 0,50 el, el, que me costó 3, 4 euros todo este trozo de, de tela. Entonces, a mi sobrino, yo le hice unas plantillas de esqueleto y de calabaza, y ellos con spray de nieve se enredaron a poner las la cabezas por todos los lados, como los cristales. Los chiquillos disfrutan mucho haciendo estas cosas. ¿Ves? Ahí en esos cristales también, en esos también. Y. Y luego aquí está mi altar, este es sarta con cualquier ruido, cualquier cosa. Este es otro cabeza de maniquí, de esos maniquí, por ejemplo, que tienen las niñas para peinar su, su cabeza. Pues era de mi sobrina, me lo dio, yo lo he maquillado, le he puesto gusano. Es un altar de una repisa, digo, siempre hay que hacer como un altar de cosas, ¿no? Pero voy a callar un momento y tengo otro porque es que si no, no nos deja grabar. Es que si no, no calla. Porque está escuchando más hablar y no para de saltar. Esta es nuestra mano zombie que hicimos en su momento, en mi tutorial. Y entonces, pues, ¿veis? Todo esto lo he puesto junto. Un altar de varias cosas. ¿De ley? Porque aquí, claro, no puedo poner una vela de fuego porque puedo que explote el cristal. Y. Y queda tan... Es un altar. De varias cosas, representando varias cosas. Esas cabezas se reflejan por la noche. Esas caretas se reflejan por la noche. Aquí hay otro, una caja. Pongo la araña, le pongo su araña. Y esta era una muñeca de porcelana que me encontré en la calle a tirar, que no tenía cabeza. Pues yo le coloqué esa cabeza de calavera con luz. Aquí puso otra calavera. Aquí está el muñeco Chuque que os prometí que os iba a, a grabar el tutorial. Y le he puesto en una secadora y he jugado con la linterna. ¿Veis? Aquí la. He tapado la, la, el televisor con esto. Jugáis mucho con las telarañas, que las telarañas son muy importantes y muñecajos en el techo y luego para que se vea más tenue la habitación ponéis celofán a los focos vale bueno aquí otra telaraña esta es una máscara que yo le he puesto luz veis es que hay que jugar esto ya no me quedan velas este es un plástico que yo tengo que representa una chimenea pues yo le he puesto una lámpara con la con esto cucurucho que tiene arriba la lámpara es amarillo pues da sensación de fuego que no tenéis se lo fa amarillo aquí más telaraña una bruja que salta con la sensibilidad también ahí no hay, me acuerdo de encender esas luces ponéis muchas luces muchos de esto esto también funciona lo que pasa es que con la aquí la me frigorífico lo, los niños me lo hicieron lo caracterizaron, disfrutaron mucho mis sobrinos poniendo las manos de sangre y ponerlo así. Y esto tiene gracia porque cada vez que abre el, el frigorífico, eso sarta. Es esta araña también la hice con mis sobrinos, esta y aquella. Y jugamos mucho con las telarañas y los monstruitos encima y ponéis celofas en los, las luces. Y aquí, ¿qué pone. Cementerio, ¿no? Pues a eso vamos a ir, al jardín de atrás con cementerio ¿Veis? Aquí hay más de esto que pusieron mi sobrino Y aquí mi sobrino y mi vecinita Estos tarros de conserva le pusimos luz alé o pelas normales Son tarros normales de conserva Y ellos disfrutaron haciendo los paisajes de Halloween Total, que los niños, mira, esto es un tubo de PVC simple y normal. He puesto ahí una vela y parece... Luego este es mi otro nenuco de mi sobrina, roto. Les dejé hacer todo esto a los niños. Yo hice la silicona caliente y ellos con rotuladora le pusieron las venas. Le ponéis una vela detrás, veis Y da esa sensación tan desagradable. Ponéis agua y una gotita de sangre. Y los tarritos, ¿ves? Por todos los lados, que son una lámpara perfecta. Aquí estamos en el cementerio y como veis jugamos. Todas las lápidas que veis aquí están hechas por mí y mi sobrino. Todas las lápidas estas, veis, jugáis con la antorcha, apagáis las luces del patio. Y tres o cuatro son las que he comprado. Esta la hice yo con purpurina, ¿no veis el reflejo como lo hace? Entonces, algunas las he comprado, pero casi todas están hechas por mí con mi sobrino. Que ellos disfrutaron un montón lo veis y esa que ahora mismo no tengo vela para poner le perforé los ojos más las calaveras también pongo una vela ahí atrás y refleja y queda muy tenebroso una rama eh, voy al campo con una rama pongo ahí como un árbol seco y las telarañas se enganchan mucho mejor y aquí hay otra mano de esas podridas que la he puesto alrededor de tierra que parece que está saliendo del suelo. Y aquí otra mano de esas que hicimos en el tutorial. este también la he hecho yo, esta calavera, con la técnica de papel maché y un globo. Y luego hacerle la forma de los ojos. Bueno, ya os enseñaré cómo se hace. Es fácil. Y todo el polipán yo no he comprado ni uno. Ni uno. Todo eso... Yo voy a un sitio, a una tienda que venden peces y todas las semanas tiran polipán. Pues yo cada año que voy les pido, ellos me la guardan y me lo traigo, porque luego yo no guardo todos los que, toda la, porque si no, ¿dónde meto tantas cosas? Pues se los regalo a mi familia, amigos, vecinos y vuelvo a hacerlo al siguiente año. Este es un quinqués que da mucha la lata, tiene 8 años, pero es el mejor porque da un ambiente ideal agradable tengo uno en la entrada y otro aquí no ahora lo voy a pagar porque es de noche no quiero dar la lata a la gente aquí esto es un caballete de obra que yo tenía y que yo tengo y esto es un de estos para poner cemento escayola pongo telaraña alrededor parece que es la porquería que echan las brujas una pierna una pierna de esta con su araña, unos esqueletos, unos huesos, pongo leña, unos cuantos troncos, unos troncos de, de una rama y pongo celofán amarillo y, y, y rojo y parece que es fuego. Con la con el flan no se distingue tanto. Y arriba pongo mi bruja. Que la bruja hoy ya se le ha ido la pila también. No, no quiere funcionar. A ver que veáis la bruja. La brujita. Y la pongo debajo de esto. Mi niebla, que no sé si funciona ya. También tengo el cacharro de niebla. Que hace niebla, no creo que le quede ya. La enciendo por si acaso. Aquí la antorcha, que también se me han pagado ya. ¿Ves? Antorcha, mucha. Este es un mono de esos de pintor que se compran. Que valen a un euro, son muy baratos. Entonces la rellené de papel, de plástico, no, de plástico, porque está en la piscina. Y tiene una capucha ese mono. Entonces yo cogí, puse una máscara y lo rellené de poliuretano. A ver si funcionara la niebla. Le rellené de poliuretano. Y entonces cogió la forma de la cara del ojo con la máscara y luego lo maquilla y ya está. Y le puse un cuchillo en caos y un ojo caído. Esto es hecho con bidones de plástico... Bidones de plástico, esta es una de botella de lejía de 2 litros, 2 eh, de 5 litros de agua en forma de V, intento ponerlo, entonces la botella, de, lo fino de la lejía lo pongo aquí para que se pare y parezca hombro, luego se estrecha aquí, y desde aquí otro bidón, un solo bidón, en vez de parar así, lo pongo así, luego tres, dos o tres botellas de litro. Y dos pequeñas, para que parezcan los pies que van para arriba, dos de esas pequeñas de agua, o de Coca-Cola, o de Fanta, o lo que sea. Esta es otra cosa que hemos hecho este año, mi sobrino y yo, un árbol, y pues le puse tour dentro, una linterna, ves que juego mucho con las luces, con velas, con linterna, y está hecho de cartón. Ya ahora el tutorial, y mira, la rama... Fui a la, al campo, me traje dos ramas y la fantamita lo hicieron mis sobrinos con tela de reciclaje de camiseta. Y ellos disfrutaron. De cerca el árbol para que veáis que tiene relieve, con silicona caliente le hice relieve y ellos luego lo pintaron. ¿Ves? Lo pintaron. Mi sobrino lo pintaron. ¿Lo veis? Entonces más bonito. Y colleja ha salido, terrorífico. ¿no vez estoy moviendo con el flag. mira mira cómo se... A ver si se ve. Bueno, el Allí yo lo estoy viendo, el fantasma se ve muy grande. Allí y la rama. Usted no sé si en la grabación se aprecia. Y la piscina que tiene varios colores, pues yo la paré en la roja. Y así me parece que es sangre y queda más tenebroso y más misterioso y más terrorífico la grabación. El ambiente de... Y mi niebla ahora mismo no funciona. Pero si, si yo tengo alguna grabación de alguna niebla, lo voy a añadir aquí para que veáis la sensación que tiene con niebla. ¿Vale? Y... ¿Vale? Y ya está. Y a polipá, ninguno lo compré. Yo voy a ese sitio. Vamos a cruzar por aquí. Yo voy a un sitio que venden peces y todas las semanas tiran polipas. Pues yo voy a por ellos y me hago yo mis lápidas. ¿Vale? Las lápidas están hechas por mí. Demasiadas cosas lo que había que hacer. Bueno, espero que os guste la idea y que lo compartáis. Que os suscribáis a mi canal, que es gratis. Y cada vez que yo ponga algo lo veréis enseguida. Venga, hasta la próxima y gracias por verme. Chao.